Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar aquellos elementos óseos radiográficos que habrá que visualizar e identificar cuando hagamos el estudio de una placa lateral de cráneo. Lo primero que vamos a tener que fijarnos es en el neurocráneo, ¿de acuerdo? Y con lo cual nos vamos a fijar en los huesos de la calota. Tendremos que identificar cuál es la lámina externa, la lámina interna y el diploe. ¿Vale? Y aquí os lo muestro. Los tenemos en líneas eh, amarillas, ¿de acuerdo? Estas líneas eh, amarillas, bueno, que son paralelas ¿eh? y siguen todo el contorno del cráneo. Eh, si nos fijamos en el interior, entre estas dos líneas, que es lo que se denomina lámina externa y lámina interna, nos vamos a encontrar también pues, un espacio que tiene una densidad, ¿de acuerdo? Pues, Diferente. Y esto se va a corresponder con el componente trabecular del hueso que vamos a denominar diploe. ¿Se caracteriza por qué? Porque en ellos nos vamos, como es un componente trabecular, nos vamos a encontrar también con elementos vasculares. Eh, marcados en azul, como veis, tendríamos que identificar lo que es la sutura coronal, superior y anterior, y la sutura landoidea, ¿vale? posterior. En... Blanco, aquí os estoy mostrando lo que es el diploe. Entonces, eh, pasamos aquí, os marco aquí lo que va a ser el neurocráneo. Y en la calota, en el hueso, tendremos que ver lo que es la lámina externa, ¿vale? la lámina interna. ¿Vale? Y entre ambas, me voy a encontrar el diploe. ¿Qué más te está compuesto el neurocráneo? Bueno, pues por la base del cráneo, ¿vale? En la base del cráneo. Y en la base del cráneo, ¿vale? Nosotros vamos a encontrarnos, pues, eh, tanto el hueso etmoidal ¿vale? como el hueso esfenoides. Aquí, esta es con este color violeta. Nosotros lo que estamos eh, identificando, tenemos que identificar es la línea horizontal, del etmoides, que se corresponde con la superficie cribosa, ¿no? El que va a ser por donde vayan a pasar las fibras de los receptores olfatorios al interior de la cavidad craniana. Eh, se va a relacionar con el lóbulo frontal. Y, posteriormente, en este color azul, lo que nos vamos a encontrar será el hueso esfenoides. El hueso esfenoides, bueno, que va a poseer eh, lo que denominamos el, el, ¿cómo la fosa eh, hipofisaria, ¿de acuerdo? Y que estará limitada, aquí tenéis, por lo que es la apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior. ¿Cómo vamos a identificar eh, la silla turca? Bueno, pues la silla turca nosotros la vamos a identificar gracias pues, a esta estructura de aquí, ¿de acuerdo? Que no es otro que eh, el seno esfenoidal. Bien, entonces voy a escribiros aquí. En la base nos vamos a encontrar lo que, va a ser la, lo que va a ser el hueso etmoides con lo que es la lámina cribosa. Y también tendremos que ver el hueso esfenoides con quien con la silla turca, que la silla turca alojará ¿vale? la glándula hipofisaria. Eh, llegados aquí, podemos dividir entonces, eh, diferenciar, pues, eh, la fosa anterior del cráneo, la fosa media del cráneo y la fosa posterior del cráneo. Vale. ¿Qué más queremos ver ahora? Bien, pues ahora vamos a visualizar, eh, tendremos que visualizar perfectamente lo que son los senos paranasales y eh, para ello tendremos que identificar senos paranasales. Ponemos. Vale. En la parte anterosuperior identificaremos el seno frontal, tiene forma de semiluna y posteriormente aquí vamos a tener que identificar el seno esfenoidal. ¿De estos senos, bueno, pues tienen contenido aéreo en su interior. Eh, el seno esfenoidal lo encontraremos en la fosa media, ¿de acuerdo? debajo de la fosa media, a la altura de la fosa media, mientras que, eh, pues, el, el seno frontal será anterior a la está en la, par en la parte anterior de, de lo que es la fosa anterior del cráneo. ¿Qué más tendremos que visualizar pues las distintas regiones y dentro de las regiones una región que tiene eh, pues que o que anatómicamente va a ser importante ¿vale? es esta de aquí ¿vale? que es, se corresponde con el arco cigomático el arco cigomático es importante ¿por qué? porque porque eh, su límite superior se va a corresponder con la fosa temporal ¿de acuerdo la fosa temporal ahí nos encontraremos el terión por donde va a discurrir la arteria meningia media, ¿de acuerdo? Y eh, el límite inferior de, del arco cigomático es la fosa infratemporal. Anteriormente, en la fosa anterior, nos vamos a encontrar lo que pues la cavidad orbitaria, ¿de acuerdo? Y luego, después, en lo que es la fosa media, habrá que identificar esta estructura que veis aquí, que se va a corresponder con la porción petrosa del temporal. ¿De acuerdo? En su interior nos vamos a encontrar, vamos a, a sacarle, a ver si me permite, no, no me permite, vamos a sacarle, ¿vale? Sí. En su interior nos vamos a fijar que hay eh, distintos espacios, hay distintos huecos, ¿vale? Hay distintas densidades, son distintos huecos, ¿vale? Que van a ser distintas a, los del, a las del hueso. Y bueno, pues eso es debido a que nos encontraremos con contenido tanto aéreo como contenido líquido, eh, pues, líquido, está la endolinfa. Aquí nos encontraremos con lo que es el oído interno y el oído medio, ¿de acuerdo? Bien. Y luego después eh, nos vamos a encontrar también en la fosa posterior, nos vamos a encontrar también esta región de aquí, ¿vale? Que es eh, la región mastoidea y eh, se corresponde también con la apófisis mastoidea que también pues, tiene un contenido aéreo. Sin embargo, decimos que esta zona, eh, bueno, pues es, eh, tiene un aspecto trabecular, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos va a quedar por, por tener que estudiar en una placa lateral de cráneo, bueno, pues eh, nos vamos a tener que eh, fijar en las sombras de los vasos meningios, ¿vale? Y para eso hacemos esto, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí hay una serie de sombras ¿vale? que yo las he puesto, ¿vale? las he marcado con color rojo para que las podáis identificar. Entonces, eh, nos vamos a encontrar vasos meningios anterior de la arteria meningia anterior y media, ¿de acuerdo? Y en la fosa posterior vamos a tener lo que son los vasos meningios posteriores, ¿vale? Que vienen dados, estos, por la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Que va a irrigar toda esta zona. Pues nada, eh, comentar que estos son aquellos los aspectos más importantes que deberemos de practicar en las placas laterales de cráneo. Pues hasta aquí este mini vídeo. Eh, os invito a compartir eh, las dudas, si las tenéis en clase o en los foros. Hasta el siguiente vídeo, chicos.